Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video. Llegamos a la clase 109, hoy nos toca, como pueden ver ahí arriba, eh, Urano en Cáncer. Y vamos rapidito para hacerlos verdaderamente short estos videos, a veces me alargo, me alargo con la introducción, ¿no? Bueno, pero ya estamos medio cansados. Estoy tomando unos mates mientras tanto. Así que bueno, vamos con Urano en cáncer. A ver qué nos dice acá el libro del CAP de... Acá. <ríe> Manual de Astrología. Tres palabras claves positivas y tres palabras claves negativas. Para Urano en cáncer. Las positivas. Es rebelde. Es emancipado y es innovador. Mientras que las tres palabras negativas es que es limitado, es irritable e es impaciente. Bueno, ya nos queda poco, ya nos falta mucho menos clases y vamos a empezar a ver cómo formamos esas frases ¿sí? en esto que estamos aprendiendo combinación de planetas y signos, por el momento eso, planetas y constelaciones, un planeta pasando por una constelación. Bueno, de a poquito vamos aprendiendo astrología, eh, en forma fácil y, y rápida. ¿Nos volvemos a encontrar mañana? Sí, claro que sí, por supuesto, como todos los días, con Urano en Leo. Bueno, como todos los días con Lurana en Leo, no. Mañana con Lurana en Leo. <ríe> Les mando un abrazo enorme. Hasta mañana.